¿Te has preguntado qué tienes que tener en cuenta si decides estudiar bachillerato? Aquí te lo explicamos. Te proponemos que analices estos cinco factores que pueden influir en tu decisión. Tus capacidades, tu esfuerzo, tus expectativas, tus gustos y otras circunstancias. Tus capacidades. Analiza cómo te ha ido en la ESO y qué eres capaz de hacer. Un nivel de abstracción adecuado te permitirá rendir en las distintas materias y en tu El esfuerzo que estás dispuesto a realizar. Aprovecha las explicaciones en clase y participa activamente. Organiza tu tiempo de estudio, diversión y descanso. Presta atención a aquellas materias más difíciles para ti y prepara los exámenes con un plan de repaso. Tus expectativas: al terminar bachillerato podrías acceder a los ciclos formativos de grado superior, teniendo en cuenta los bachilleratos relacionados con estos y las notas que has obtenido. Otra opción es hacer un grado universitario. ...pero para ello debes presentarte a la prueba de acceso... ...también llamada selectividad... ...siendo importante la nota que obtengas... ...también podrías realizar enseñanzas artísticas superiores... ...o enseñanzas deportivas de grado superior... ...finalmente podrías incorporarte al mundo del trabajo... ...pero sin cualificación profesional... O ...prepararte unas oposiciones. Tus gustos y preferencias... Podrás elegir entre distintas modalidades de bachillerato, Ciencias y Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y General. Además, deberás tener en cuenta tus circunstancias personales, la ayuda de tu familia y el asesoramiento que recibas por parte de tu guía. Pero no olvides que podrías optar por la formación profesional que te permitiría adquirir una cualificación profesional para incorporarte al mundo del trabajo o bien seguir estudios superiores. En función de todo ello, elige Es tu decisión. Para saber más, pregunta en tu departamento de orientación.